Ok chicos ya ha llegado este nuevo evento de navidad espero que se lo disfruten y nada déjenme en los comentarios a qué edad se enteraron lo de Santa Claus y deja tu like si quieres que Papá Noel llegue a tu casa y no acabe como este otro pobre Papá Noel. Y pues bueno, bueno, compis, tranquilos porque ya ha llegado. Ya estoy aquí para avisarte, para notificarte, para decirte de que ya tenemos un nuevo evento en respawn. Y bueno, en este video vamos a estar viendo qué es lo nuevo en respawn, qué es lo nuevo que nos ha traído esta semana, este mes DL en esta actualización. Y pues bueno, ya les digo, quédense hasta el final porque en este video van a ver dulces gratis. Sí señor, así que quédense hasta el final si quieren ver una recompensa Y bueno, para conseguir esos dulces gratis la verdad es que está facilísimo hermano Si no los ganas es porque no quieres Y bueno, para hacer esto lo primero es quedarnos hasta el final del video Y lo segundo que vamos a hacer es ver estas deliciosas o asquerosas recompensas Ya ustedes me lo dirán Allá abajo en los comentarios Luis están malas Luis están buenas Es cuestión de ustedes y bueno, lo tercero que vamos a hacer Para ganarnos esos deliciosos Dulces, no es más que Comentar algo allá en la caja De comentarios, de verdad, cualquier cosa No importa si tiene que ver con respawn Si no tiene que ver, no somos una de Esas comunidades en las que tenemos Que hablar de lo mismo siempre Así que tranquilos, inspírense Digan lo que se les dé La gana de decir allá En los comentarios, la verdad No importa qué tipo de comentario sea No importa si me dicen algo de respawn o si simplemente quieren decirme algo como ¿Sabes qué Luis? Esta mañana me estaba comiendo un pan con gaseosa Y estaba bueno Y bueno Compit, lo que te voy a responder son dos cosas Así que escucha bien La primera es que espero que ese pan no haya estado bueno ¡Qué pedo, qué pedo! Y la segunda es que espero que ese pan no haya estado bueno Porque yo asumo, yo doy por hecho Que ese pan era digno de los dioses del Olimpo Y del mismísimo rey Arturo Porque es lo mínimo que se merece Alguien que está suscrito a mi canal Y es lo mínimo que te mereces tú ¡Crack! ¡Charlie, vengo inspirado! Así que ya lo saben, confís estar esperando sus comentarios Y los más creativos los estaré saludando En el próximo video Y en el cuarto paso lo que vamos a hacer Es ¡Mentalizarnos! Y ya no vamos a imaginar, vamos a pensar, vamos a pensar en los beneficios que te trae estar suscrito a este canal. El primero es que prácticamente seré como tu mamá cuando te despertaba para irte al colegio, solo que para avisarte los nuevos eventos que hay en Respawn. <risa> Ahí está, por si eres algo despistado como yo Para saber cuándo son las nuevas semanas Y los otros beneficios, piénsalos tú No te voy a hacer todo Puta qué ofertón. Y bueno chicos, ya en el quinto paso Lo que vamos a hacer es ir al juego A ver por nuestros propios ojos Después de acabar de ver este video Vamos a ver por nuestros propios ojos la actualización y vamos a Volver a este video A decir sabes que Luis Este evento está bastante Bueno o está muy malo No sé cómo ustedes prefieran Decirlo si les parece bueno Este evento o si está realmente Malo para ustedes no sé Hay diferentes opiniones Y al final de este comentario Vamos a poner un corazón verde Vamos a confundir a todos Los que no ven este video Este va a ser un pequeño secreto entre todos los que llegamos al final de este video Así que nada, vamos a confundir a los que no se ven todo el video Que se confundan, que vean la caja de los comentarios Y digan, por Dios, ¿qué está pasando aquí? Porque hay corazones verdes por todo lado Quiero saber qué es lo que está pasando Y nada chicos, espero que les haya gustado este video El sexto paso en realidad no es un paso Soy yo agradeciéndoles por... Todo esto que estamos haciendo los últimos meses. Y nada chicos, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, suscríbanse, denle like. Por cierto, los regalos, los dulces gratis en realidad es un moderador. Es una especie de herramienta para cuando yo haga un directo o una emisión premier. Para que puedan moderar ahí el chat. Es una especie de poder en el canal, así que nada chicos, espero que les haya gustado este video. Si les gustó denle un like, compartan, suscríbanse, todo eso. Y nada chicos, hasta la próxima. Todavía no te vayas compi porque te tengo una mega oferta En el botón de la derecha no sé si lo veas Pero dale ahí y se hace la magia hermano No sé cómo pero se hace la magia Por la parte izquierda tendrán un video que les va a servir mucho para este nuevo evento Así que vayan a verlo, adiós